Eh, bueno, yo en la cocina de cabros chicos, pues partí. Ahí me gustó, ayudando a mi mamá. Y laboralmente entré a trabajar a los 14 años. Llevo como 30 años en la cocina y en el servicio. Más que nada, yo partí del salón. Partí siendo un garzón, estudiando para poder salir de la gastronomía. Estudié yo, soy jefe de obra, soy dibujante técnico, y estudié construcción civil. Y sin embargo, cuando salí, volví a la cocina, a mi pasión. ¿Cachai? Como que arriba de una hora, con casco blanco y con jornales, y volvimos. Y en el caso de la olla, bueno, son año, altos años, altos restaurantes, eh, pero en el caso de la olla, cuando quedó la escoba en marzo y nos mandaron para la casa el 20, y por mi personalidad, que no puedo estar muy encerrado, súper hiperactiva, por naturaleza, eh, decidí buscar y hacer algo por la sociedad, por tantas historias que estaba escuchando y las noticias que nos estaban enfermando, salí po, a la calle a buscar hacer algo. Y encontré junto al... Al presidente de la Junta de Vecinos, acá de mi comuna, eh, que me arreglara el documento ese de que se hace el registro social, y para devolver la mano de esa gestión tan amorosa que me hizo el presidente de la Junta de Vecinos, que no lo conocía. Y hablé con él y le insistí, y estuve tres semanas diciéndole: ¿de qué forma te puedo ayudar? Yo soy cocinero, yo cacho algo, te puedo ayudar, Tengo, estoy sin pega, quiero entretenerme en algo. <ríe> y empezaron una olla a la semana, y después de cuatro ollas, me salió una segunda olla y miércoles, sábado. Después de acá conocí a otra compañera y, me, y había una, otra olla en Purísima. Y me salió una tercera olla y fui a trabajar allá. Po. Y ya tenía otra olla en la semana. Po. Así que después me salió una cuarta, que fue en Bombero Núñez con en Bellavista. Entonces estaba yo tomando, eh, empoderándome en el territorio. Conociendo a los vecinos, conociendo las necesidades, los requerimientos, haciendo gestión. Yo empecé a compartir todo por internet, a ver si salía algún amigo, un colega que me cachara. Y salió el Camilo, que es vecino, que también es cocinero, y me empezó a ayudar. Yo ya lo tenía, ya mi gente, ya llevaba dos meses, ocho ollas, ya había alrededor de 1.200 raciones, y empecé a programar las otras ollas con las raciones, con lo que necesitaba, le empezaba a pasar a los monitores lo que necesitamos 30 cebollas, 5 cabezas de ajo, cuántos kilos de papa y todo, lo que necesitáis para elaborar. Y son comidas clásicas, típicas, fáciles. Y gracias a Dios ha salido todo bien, la gente le ha gustado, y así me he empoderado el territorio y me he quedado con estas tregollas. Y de hecho, vamos a trabajar en un proyecto de un pequeño dossier de, de ollas comunes que sea fácil, legible, para que cualquier persona pueda cocinar. Y los pasos que hay para poder te, cumplir con los protocolos de seguridad, de limpieza, higiene, eh, ¿cachai? para que podamos dar un producto inocuo, que es la, la, la idea. Pues, y rico, ¿cachai? Abundante, con proteína, y, y seguir sirviendo 450 gramos a medio kilo por plato. Que es la idea, pues, si una olla común no voy a servir 300 gramos de comida. No, medio kilo comida para cada uno y ahí sacamos las cuentas con las ollas de 80, de 100 litros, y generalmente siempre son dos ollas, para poder tener los 160, 180, 200 litros, que en peso tenéis 200 kilos, servir medio cucharón a medio kilo a cada plato. Para poder dejar algo, para poder aportar eh, eh, a cualquier persona, si los monitores las personas que organizan, se quedan cojos, y ellos saben conseguirse las cosas o generar redes, pero no saben llegar al producto final, qué es lo que hago yo. Así que nada, eso pues, yo lo vamos a entregar, lo quiero lo vamos a compartir y por supuesto todo gratis. Si sí, el conocimiento debiera ser gratis y compartido para todos, y el que puede desarrollarlo y potenciarlo que bien, pues y el que no, lo apoyaremos. De hecho esa es mi visión, o sea, ojalá, como lo hice con Lina, potenciar a una persona para que ella continúe con, con esto. No, esto no debiera parar. La necesidad es grande, uno que está en la calle conoce, y conoce la olla. Esto no debe parar no, y tampoco debe depender de una persona. Eh, debe depender de la gente que quiera aportar y van a ir entrando y saliendo gente nueva, pero la idea es que eh, siga estando quien sea, sea el presidente de la Junta de Vecinos, sea la secretaria, el tesorero, o la gente del partido, o la gente del comando, de la municipalidad, que siguen gestionando porque hay apoyo de, del comando NAC, de la municipalidad con, y del partido también, apoyo del pueblo. Pero la idea es que esto continúe estando quien, quien sea, por eso la idea mía es dejar un dossier fácil para que cualquier persona pueda cocinar para 150 o 200 personas al tiro. Y con los productos básicos que podías obtener para hacer una olla. Lo más básico, lo más simple, como decía el chef, menos es más. Y acá en este caso esta olla es re especial porque muchas veces partís cocinando con una cajita, con así un par de cebollitas, ajo y, y te van llegando aportes en el transcurso de la mañana. Entonces, en el, esta olla es como re especial porque no tenéis nada, pero de pronto terminamos sacando esas ollas que tuviste que a veces no tenéis guantes, a veces nos llegan, cada uno aporta con su, con su secreto, con, con su conocimiento, con, con su materia prima, con sus tablas, cuchillos, pero la idea es que esto continúe y que en el fondo también con Camilo estamos pensando que no necesariamente en tiempos de pandemia o, o de hambre pararlo, al contrario, de hacer co comedores comunitarios en la cual la misma gente ayude a la gente y podamos cocinar para la gente y que no haya nadie con hambre en la calle. O sea, hay que crear instancias para eso. ¿Cachai? Y hay que aprovechar los espacios para poder desarrollar una microeconomía en la cual podamos abastecernos, hacer autosustentables. Plantar, qué sé yo, hacer eventos para la olla, tener la carne para la proteína, que es lo más caro. Porque los vegetales siempre salen. La proteína es lo que nos ha costado siempre. Pero con lo que ha llegado, igual te hago las 200 raciones. o sea, Igual la pateamos, arreglamos más papas, más zapallos, un poquito más de agua, pero igual sale. Esa es mi idea, que, que esto sea continúe. Ahora estoy como en el desenlace porque volví a trabajar el lunes, tengo que ver mi horario eh, y te como pena porque dejáis tu, tu, tu olla. Y ahora que me voy llega Camilo, así que me quedo tranquilo y una vez que tenga mi horario eh, voy a seguir ayudando. Hablé con las tres ollas, con los monitores, capacité a una persona para que cocinara. Así que espero restablecerme la parte económica, laboral pero la parte social la voy a seguir trabajando, eh, va conmigo.